ok uh, estamos aquí en la estamos aquí en la casa ya esta es la casa que vamos a hacer ahora vamos a poner ventanas ya están viejitas las ventanas vamos a quitar todas esas, estas ventanas cambiar las ventanas Traemos la... las herramientas Suficiente escalera Vamos a bajar Cable ya ¿no? a, ver, a, ver, a ver, a ver, Será esta no. ay, ay, ay cura aquí hay luz alright right. Ahí están las ventanas que vamos a cambiar estas es de la, la bonita están las otras chiquiticas ventanas a ver dónde, ¿Dónde está? Vamos a instalar todos los metales. Quedando aquí, aquí en la en la casita. Estamos arreglando con Freddy. Quedando el garage. Compramos el el piso. Este es el piso que va a llevar. Si, ya bien reviendo. Sí. 100% calidad. 100% calidad. Y barato. Barato. Bueno, bonito. Barato. Y barato. Vamos a ver. ¿Cómo Está duro para cerrarlo. Ahí, ¿cuánto de largo va a ser por ahí? 10. Yes. 30. Okay. El resto. La otra que hicimos ahí con, la hermana, con mi hermano uh -huh. no entró en la estufa. <risas> no, porque no lo dejé en la medida. No quedó bien la medida. Ahí lo dejé bien en el gabinete, pero ya al final mierda. La... El corner tap. Okay. O lo pusieron en el del. Lo dejaron más largo. Lo pusieron en el corner tap de. Sí, este, así queda la casa van a repear ese lado ese lado por ahí repearlo y ya quedó por aquí enfrente este al lado del carro Vamos a llegar a eso antes. Hacemos Siren. en toda la casa. Donde están las nuevas. Ah. El lugar es nuevo. No nos faltó Sharks, pero no, ya no los voy a poner Sharks. Está enfrente. Sí. Estás es acostado, acostado, acostado, La entrada, puerta negra. Puerta negra está cerrada. Ah, está laqueado. Ok. Sentanitas, este el Freddy que remodeló todo, todo, todo, todo. Todo, todo lo que miramos ¿sí? es, lo que, es lo que él lo hizo. Todo lo que se llama casa. Todo lo que se llama casa. Todo, todo, todo, todo. todo. La pintura, Shiroc, piso. en la cocina. ¿La vendría? Un corte por acá. el recluso. Este no es que se parece a una fantasma, se cierra, está Ah, no hay tiempo de no Estamos arreglando el componente del con el dormir, colocar de la luz por acá no se me ¿cómo tienen los tienen así que 10 que no, no, no, no, no, no, ¿Cuatro, cuatro? Sí. Así. Ah, ahí, Un poquito para allá. Un poquito para allá. ¿Dónde está ese rayón Están los rayones. ahí, por ahí. Así quedó la, el espejo Es el baño. Así quedó la casa al último. Este es su, su, su huella, el oveda. Aquí, mira, se Este es el tanque que cambiamos. Todo lado se cambió. Ahora va a salir esta casa al mercado. No, el mercado está el garage. Ahí está. Ahí está la banda de no la afuera. está. De la aquí al respecto de eso. Así quedó... Esperandas aquí, por aquí.